Hola, ¿qué tal? Ranita del canal, aquí ya para ustedes Hoy nos encontramos nuevamente en GTA 5 con Alex y que nadie le topió Hola, chicos ¡Hola! ¡Oh! Hola. Eh, motos motostron que tenemos, eh sí, Me voy a quedar sin llanta, estoy esperando ay, no. avanzar Ya, pero, pero, no, hay que me llanta, bro Que, ay, que ay, la gasolina ay. se acota Que no, que no, que no, que estoy preparando la arrancada <risa> Pues miren, chicos, los traje a una mega carrera en el mar ¡No! <risa> me quedé sin avanza. la planta <risa> Me quedé <risa> sin llanta. Me quedé sin llantas <risa> ¿Acaso no lo viste venir? Ya okay, pues ahí está. Ya vámonos, vámonos! ¡Es una mega carrera no, en no, el mar! ¡Hostia! No, no, o ¡Levantaste la moto! what? La levanté porque soy severísimo El último... No, la levantó el que nunca no. se levanta. Uh, uh, <risa> <risa> el último... ¡Eh! <Ay>, espérate! <risa> no, no, bueno, no, oh, no, bueno, ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Leche, ¿qué pasó? ¡Las eh, olas son asesinas! No. Verdad, el personaje se baja si las olas te atrapan. ¡Chicos, chicos, el agua moja! No <risa> encuentro fallas en su lógica. ¡Vamos! ¡Ah! Por fin me pasé <risa> ese, ese lugar ahí. ¡Dios! Casi que no. Bienvenidos, chicos. Y este lugar está peor. Ya, Ay, ya, no. me caí otra vez. Se cayó el imbécil, lo tocó el agua. Ya, ya ve, es que esto, esto para los otaculos. No, no fastidies. Ves, ¿eh? No no no, no, no, no, no, no, no Por favor, Claudia me dijo que tenía que traer un paraguas para estas cosas, amigos Yo odio el agua Bro, <risa> yo no sé nadar Vale, ahí voy, voy. Oh, por fin salimos del agua, Corre, corran, no bueno, ¡corran! No bueno, me bajé la moto Me bajé, tal cual Dije, no, ya no voy a andar más Y me bajé. <risa> Otra vez Eres un grandísimo estúpido Ahora sí, vamos No, yo... Nah, demasiado lento. Ya estamos en la parte de arriba, bro. Aquí el agua no nos toca, a menos que haya un tsunami. No, no, no, no, no, no, no. Vamos, vamos. No, la mala suerte, Uy. amigo. No. Oh, Otra vez el agua, en serio? En bueno, serio. Bueno, subir, subir, subir, subir. ¡Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela. Uh. Uy, casi llegó al techo. Ay. Agua, vamos, vamos Agua, agua, agua, agua, agua. No. Otra vez se tiró este es sucio. Esto ya, Esto ya no es, es. divertido, es triste. Pasa rápido para que no te mojes. Pasa así. Lo super veo, flash. lo veo. míralo, míralo Hay que pasar, hay que pasar súper rápido, súper rápido. El super mapa rápido. no te quiere. No, no. Me pasa, no. Todo One Piece. Uh, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Por fin. ¡Campe Camille! ¡Ay, que viene! <risa> ¡Arranque, arranque, vamos! ¡Que viene! <risa> es que las olas no me quieren, sabes que soy Otaku y no me dejan pasar. Vamos, ¡Suelten! ¡No, no me pasó! Oh, ¡Me pasó! Pues. Oh. ¡Ostras! O bueno, dos cayeron al mar, bien. ¡No, las olas que la.! ¡No puede ser, amigo! ¡No puede ser! Es que las olas últimamente están muy intensas, ¿eh? En estos, en estos tiempos. Sí, tu fala. Adiós. ¡Hola! ¡Adiós! Pobrecito. ¡Vámonos! Saltamos por aquí. Saltamos la ola y le damos. ¡No te vas a bajar, sucia! ¡La vida es complicada! ¡La vida son puñetazos! Ignora las olas, no te vayas contra ellas bro, no puedes ganarle. Vale, vale, vale, vamos, vamos, subimos y nos tiramos por aquí. Ok, ahora sí, ahora sí De, de nuevo, nuevo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuidado, Vámonos Cuidado, cuidado, cuidado, aquí las olas se levantan demasiado Ay no uh. ah, Amigo, en vez de traer motos, hubiéramos traído tablas de sol ¡Hola! ¡Adiós! ¿Cómo que adiós, Alexi? <ríe> o me salvé de eso. ¡Hola! ¡Hola! ¡Tremendo tiburón! ¡Qué guapo! Como no que qué guapo, amigo? Que hay de qué guapo tiburón, un tiburón que te quiera comer Que es un tiburón hecho de, de, de partes de la carrera Bro, ¡Adiós! nunca puedes, nunca puedes ignorar Ver un megalodón ¡Y primer. paso por arriba! ¡Wow, gracias! ¡Me oh, <risa> oh, <risa> <te> acabas <risa> de robar El rebufo, sucio! Oh, por arriba! ¡No, yo me voy a, a quedar aquí abajo! Oh. ¡No! ¿Cómo es esto posible? ¡Ay, no, no, no Ay, me no. caí de cola! ¡Vale, vale, vale! ¡Paso, paso las olas! ¡Hola, Lesslie! ¡Adiós, Alexi oh, <risa> ¡Espera, ¿qué? ¡Qué checkpoint tan basura! ¡Ja, <risa> Vale, voy de primero, voy de primero, adiós sucias. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, no, maldita sola. Date la sola. ¡Ay, me atraparon! Ahí estamos. Vamos. El agua es tóxica, bro. Sí, sí, sí. De hecho, por eso el personaje se baja. No sé ¡Buah! salta! Baja. Ahora sí. ¡Corre rápido! ¡Corre, corre, corre, corre! A eso se le llama estrategia. ¡Vamos, ahora sí! ¡Oh, ¡No me olviden! Uh. ¡Ay, me morí! se cayó! <risa> Tú solito te haces olvidar, amigo No, la sola está muy bien ¡Le vas aquí! Otra vez me bajé Me lo voy a pasar todo volando Pero, Alexi, ¡Oh! Alexi ¿cómo le huelas? ¿Cómo le huelas? Yo no sé volar Bro, porque sí. soy tremendo 20 años viendo a Darío papá. Oh, Dios, vale, vale, vale Estoy aquí ¡Me pasó la sola, por favor! te qué cuarenta! A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Adivina, Adiós. la pared! Oh, Dios. Oh, Adiós no, Alecí. que no está ¡Uy, ¡No, la ola, la ola! ¡No! ¡El ¡Estaba ahí! ¡Sucio! ¿Qué te pasa? ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Los que no confiaron en mí! ¡Sucias! ¡Eh! Rebasó. Oye, ¡No rebasó! ¿Qué? ¿No le dieron? ¡No le ¡Ostras! ¡Que nos alcanza! ¡Hola, oh, Lechi! ¡Hola, no se puede! ¡Adiós! ¡Whatshap! ¡Whatshap! ¡Ah! Creo que es aquí un poco Ay, derecho no ¡Hola, adiós. ¡Vámonos! ¡La misma, la misma! ¡La aplicamos, la aplicamos! ¡No, no, no, no ahora va a no llegué! Me estoy muriendo, me estoy muriendo, lo noto, te lo juro. Veo la luz, eh. ¡Antes que las olas me atrapen! ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Vamos! Tienes que ser uno con el mar, bro. No puedes pelear contra el mar. El mar es tu amigo, no es tu enemigo. Pero es que, loco, a la hora de ducharse, yo ni sé qué es duchar. ¡Adiós! adiós. ¡No manches! ¡Adiós! Adiós, vale, lo agarramos El checkpoint por lo menos Agáramos. Hay que abrazar el mar, ser el mar No, el mar bueno, no es bonito amigo No es bonito y menos cuando te arrastras <risa> Eh, saltamos el, el tiburón Y me hago uh, no, Me choque con, se con el tiburón <risa> <risa> A ver Hola Kenai uh. Hola, ¿a dónde piensas que vas? Pues que ya estamos en la última vuelta y los sucios de esos Se quedaron atrás la no, última, no puede no. ser, vamos por, vamos Por esperarte, qué asco no. ¡Ay no. no! ¡Ay no! ¡Ay, no, agua, ya. ¡Agua sucia! ¡Ay! Pobre cosita fea. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién hay? ¡Ya se bajaron! ¡Ya se bajaron! ¡No vamos a correr! ¡Vamos! ¡Aprovecha! ¡No, pegacito! ¡Ven a brus! ¡Ahí estamos! Por fin aproveché el bot. No, me bajé. <risa> <¿Qué> <risa> me malo. Ahora, ahora, ahora, ahora. Eh, hola, Lechi. Hola, ya no puedo saltar. Malditas olas. <risa> ¡Vámonos! Vámonos, y otra ola, otra ola, otra, pero el chepo y nos vamos Eso, ¡Uah! ¡Vámonos! ¡Adiós, Capley! ¿Eh? no se vale Alexi! ven pa' acá! <risa> ¡No, las encima. olas! ¡No! <risa> ¡Oh, sobreviví, sobreviví, sobreviví! ¿Cómo oh, que sobrevivido? Me me me no, no. <risa> ¡No, no sobreviví! <risa> ¡No sobreviví, se... ¡Vamos, vuelo, vamos! vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¡Cómo vuelo? que vuela? cómo que vuela? ¡Yo no puedo volar! Oh, bueno. ¡Me morí! ¡No pude volar! Bueno, adiós, Betofi, yo trataré de ganar esta carrera uh. No, te puedo creer Vamos, vamos, vamos, vamos vamos. Pero que voy de primero, que ustedes se quedaron a salta, salta, salta! ¡No! ¡Alcancé a la rata! ¡Que sí! ¡Voy a ganar, loco! ¡Ya se no, me... ¡Ojalá que te atores con una ola! ¡Que ya me atore con, con el agua! ¡Que si no me alcanzan aquí! ¡Hola, gameplay! No, ¡No, Alexi! <risa> ¡Alexi! Loura. ¡No! ¡Que caigo! No, ¡Me fui para abajo! ¡Sobreviví! <risa> no, estoy encerrado. Estoy encerrado, estoy encerrado, estoy encerrado. encerrado, vale, vale. Entre sí. las olas. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Adiós, Cuidado. Alexi! ¡Que me cuidas, panita! ¿Es en serio? Sí. ¡Uah! ¡Vamos ¿Vale? no a ganar! ¡Que si te voy a ganar! ¡Que estamos en el tiro! ¡No, Alexi, ven para acá! ¡No! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! Vuela, ¡No vuela, me vuela, estoy vuela, yendo! Vuela, vuela. ¡Me estoy yendo! ¡Me estoy yendo! ¡Me estoy yendo! No no, no, no, no, no, bro No, bro,